29 de mayo A ah, los presidente continúa Es el mismo a los presidente 331, tercer capítulo Yo creo que ahora en adelante vamos a hacer a lo presidente todos los días Me está gustando la dinámica ¿Qué te parece Teresita? ¿Ah? Bueno, buenas tardes a todos Estamos aquí en Caracas, el corazón de Caracas Yo quiero felicitar a todos los trabajadores, al pueblo, los consejos comunales Y al frente el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez, que hicieron posible este milagro, la recuperación y ahora sí definitiva del Calvario, en este sitio tan tradicional, mira qué bosque tan hermoso, la fuente, la Plaza Bolívar, allá está Simón Bolívar, es un sitio histórico, recuperado en buena hora por la revolución para el pueblo, aquí en el corazón de Caracas, quiero saludar a los ministros y altas autoridades de cultura han estado aquí con nosotros estos últimos dos días. dos días y en un intenso debate yo he tenido tiempo desafortunadamente no el que uno quisiera para oírlo eh, analizar tomar nota de algunas exposiciones en estos días caracas ha sido centro bueno caracas desde hace mucho tiempo es uno de los centros del debate del debate histórico desde los días de huaycaipuro por aquí eh, contra los españoles que avanzaban por allá y aquí estaba nuestra los abuelos de nuestros abuelos, los indios Caracas. Empezó el debate, el debate entre los que pretenden colonizarnos y los que queremos ser libres. Y luego ni que se diga, cuando comenzó la revolución de independencia y se encendieron las llamas en este continente, terminando el siglo XVIII y luego comenzando el XIX, ¡ay Caracas, ay Caracas! Aquí nació Miranda, aquí nació Bolívar, allá en aquella esquina, ¿eh? Aquí nacieron cuantos y cuantas que levantaron la antorcha de la revolución, de la independencia, Caracas, escenario, de cuantos acontecimientos históricos. Y ahora, hoy, de nuevo, una vez más, epicentro, centro de debate, centro de luces, centro de batalla, de esta batalla, nueva batalla, por el futuro. Que el futuro es hoy, la batalla por el hoy, no hay batalla por el mañana sin la batalla del hoy, del hoy, que viene del ayer. Bueno, así que hemos estado ¿no? en un debate en estos días muy intenso. El segunda reunión de ministros, encuentro de ministros del Alba. Y aquí están con nosotros, quiero saludarlo. Abel Prieto, el ministro de Cultura de Cuba. Allá está Abel. Compadre, yo lo estaba, yo estoy oyendo por televisión ahorita y yo le llamé para acá y dije, bueno, ¿y a qué hora me voy? Porque Abel está habla, que habla, y habla, está encadenado ahí. Y entonces me dice, no, no, esa es una reposición. Y me viene corriendo. Me viene, está oyendo a Abel haciendo las reflexiones que siempre hace En Abel damos la bienvenida al pueblo de Cuba A ti Fidel, a ti Raúl, a ti Che que andas por todo esto hecho viento Hecho pueblo, hecho esperanza, hecho batalla 50 años la Casa de las Américas, ¿verdad? Qué maravilla, está por ahí también la vicepresidenta de la Casa de las Américas Marcia Leiseca. Y ¿Sí? bueno, también está con nosotros Lorín, Lorín Vanis Roberts ella es la ministra de Desarrollo Comunitario, Cultura, Asuntos de Género y de la Información de Dominica. Ese bello país, hermano, aquí mismito, más allá de que el cerro, está Dominica. Y allí un gran líder caribeño, Roosevelt, y un pueblo que es indio, indio, indio caribe. Allá hay unas tribus caribe que sobrevivieron a... Yo no sé si es la única isla del Caribe... ...que pudo conservar pueblos indígenas. Allí están varios miles de indios caribes. Yo le prometí a Roosevelt visitar a nuestros hermanos caribes... ...la próxima vez que yo vaya por Dominica. Y creo que va a ser pronto, con el favor de Dios. ¿Ve? Lorín Manny Roberts. También está el ministro de Cultura... ...de Bolivia, la viceministra... María Estela, María Estela Bárrega ahí está María Estela bienvenida María Estela eh, hermana y Evo Morales que debe estar casi que aterrizando Evo llega aquí cada rato bueno, como nosotros llegamos cada rato a Bolivia estamos, estamos juntos en esta batalla eh, juntos en esta batalla Ecuador Ramiro Noriega Fernández está Ramiro Ecuador inolvidable el último encuentro el más reciente más bien, no el último con Correa y todo su equipo ya en Quito Saludamos a Correa desde aquí, Rafael Correa, Evo Morales, Raúl Castro, los presidentes de los países del Alba, Rúz Kerry. También está Luis Morales, director general del Instituto Nicaragüense para la Cultura, Luis Morales Alonso, bienvenido Luis, del sandinismo. Daniel Ortega, comandante, compañero, saludo desde aquí y le damos la bienvenida a ustedes y a todos los que representan ¿eh? siglos de batalla y millones de hombres y mujeres Luchando, luchando, pero de verdad, por nuestra América. Rodolfo Pastor, el ministro de Cultura, Arte y Deporte de Honduras. Bienvenido. Bueno, bienvenidos todos. Bienvenidos todos y todas. Ahora me dicen que tenemos que marchar, pero no militarmente. No. Marcha de la cultura. Mira qué belleza. María y María, mi traductora preferida. Ah, ¿qué tal María? Todo bien, mira, qué belleza. Esto estuvo abandonado mucho tiempo. Oye, a ver, ¿tú qué sabes de todo? ¿Qué árbol es este, chico? Es ceiba? ¿Este es ceiba? ¿Sí? Es ceiba. ¿Sí? Ceiba. Oh, allá está la ceiba, mira. Aquella es otra ceiba. ¿Y esto también, esto ¿Cuál? No. Ah, esta, mira. esta es una ceiba especial. Ceiba caraqueña. Ceiba caraqueña. Allá está el bambú, mira. La guafa que llamamos aquí. ¿Cómo llaman en Cuba la guafa? guasdua guafa le decimos aquí. Caña brava. La caña brava. Bueno, por ahí hay mango también. Vamos a caminar entonces. ...pero de verdad que ha sido un trabajo maravilloso... ...vamos a darle un aplauso al alcalde de Caracas... ...Jorge Rodríguez... ...no, por el... ...tremendo trabajo que han hecho rescatando... ...el Calvario... ...esto está bien bueno para hacer muchas cosas aquí... ...este era el antiguo Calvario... ...aquí venían las procesiones... Uh, en tiempos inmemoriales... Había una, iglesia, ...había una iglesia, venían las procesiones... ...la catedral está aquí mismo... Sí, ...ahí está el silencio, la avenida Bolívar a pocas cuadras está, bueno la Caracas histórica ¿no? el casco histórico las cuadras fundacionales de Caracas ¿qué nos dice Jorge? tú que eres el alcalde mira ya está el Humboldt, el hotel arriba en la cumbre del Guaraira Repano, estamos recuperando el Humboldt vamos a ponerlo pepeado de nuevo, ¿eh? el hotel Humboldt, y tengo unas ganas de hacer otro allá más alto, arriba, allá en el pico aquel dan <ríe> ganas de hacer otro ajá, ¿qué nos dice el alcalde? Bueno, este parque, presidente, fue el primer parque iluminado de toda Sudamérica eh, es Construido, ¿Sí? sí, construyó en 1875 Yo no sabía de eso eh, Había una iglesia allí en, en, la, en la cumbre, allí luego hubo una estatua de Guzmán Blanco ¿En qué año lo iluminaron? En 1875 muy El primer parque iluminado de... ¿Con antorchas o...? No, no, eléctrico Luz eléctrica, eléctrica. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Sí, sí, sí. ¿Viste? Y fue un jardín botánico muy importante también Hay restos del jardín botánico, hay que rescatarlo Árboles aquí que tienen muchos años Esa estatua de libertador se la donó la comunidad libanesa al pueblo de Caracas en 1920, presidente Hola María, ¿cómo estás? Ajá, bienvenida, welcome a Luis Reyes Reyes Ajá, ¿qué tal? Saludos, vamos pues Blanca caos Anda por ahí dando carrera siempre Menos mal que ella es una muchacha y corre duro Ajá, Porque ahora con esto de los presidente todos los días hay que ponerse los patines, compadre. Todos estamos corriendo. Este invento. ¿Qué inventaría esto? Un a los presidentes todos los días. Continúa. Ya están descansando. Eh, ¡Qué maravilla! Mira. Allá están cogiendo sombritas. Ah. Saludos, muchachas. Me están tirando un beso allá y yo tiro otro. Ajá. Bueno, además del encuentro de los ministros y ministras de cultura, ha habido un encuentro de intelectuales. ¿No? Intelectuales. ¿Cómo definimos un intelectual? Alguien que se dedica profesionalmente a trabajar, con la a, elaborar palabra, y, con la... a elaborar ideas a elaborar algún tipo de ideas, difundirlas también como mm. idea. Un poeta amigo suyo pregunta intelectuales Intelectuales, no? <risa> Ahora, Gramsci hablaba del intelectual orgánico ¿no? somos Todos somos ¿Cómo tú defines el intelectual orgánico? ¿Cómo sí. es lo que lo decían? ¿Cómo sí. tú lo concibes? A ver el que efectivamente está involucrado en las tareas cotidianas de, de la sociedad, en vez de estar eh, aislado en un mundo académico, en un mundo de elaboración propia. Ahora, sin ánimo de que ningún intelectual aquí, de los que ya vamos a saludar, eh, me entren a piedra, ¿no? Este, un trabajador de una siderúrgica que esté ahí todo el día, como no, no es intelectual, ¿cómo, cómo clasificamos? Puede no, ser que... no, no es algo... Creo que... Sujeto a crítica, el, el concepto mismo de intelectual. Se ha sometido muchas veces a crítica. Sí, ¿verdad? A mí me provoca criticarlo. Yo creo que lo que hay que criticar es, digamos, una visión elitista. De la ah, una visión de la tengo aquí un ruido raro una en este chico. Iluminado con una especie de misión más allá de del común de los mortales ¿no? yo creo que toda persona tiene elaboraciones intelectuales Gramsci también hablaba sí. de eso, de, de, de que todo ciudadano tiene elaboraciones intelectuales complejas y se forman opiniones y, y genera de algún modo eh, opiniones porque ¿no? la palabra intelectual obviamente viene de intelecto todo ser humano tiene intelecto ¿verdad? Absolutamente. no hay ser humano que no tenga intelecto sea para el bien sea para el mal, sea más desarrollado sea menos desarrollado, como la fuerza física. Pero la otra... Digo yo, es una provocación de a no, los presidente. Este programa es provocador, retador, tú sabes, es... confrontativo. Enrique ¿Sí? Bernardo Núñez. ¿Ah? Enrique Bernardo vale, Núñez. ¿Tú eres intelectual? Yo me siento intelectual orgánico. Siento intelectual orgánico, <risa> correcto. Enrique, presidente. El trabajo Que no. los que hacen el trabajo manual, entonces no. No no. No no el... El intelecto. Pero por eso, por eso digo yo, entonces los que limpian esta plaza, por ejemplo, el, el... los trabajadores que tienen tan bonito esto, no son intelectuales que usted les da tiempo para pensar después que limpien eso es la crítica que pero verdad, cuando uno limpia no está pensando puede ser que sí no, no. La, la teoría antigua marxista lo que dice es que el trabajo alienado es mira como quieren quiere mira como asesino. me están mirando ahí que sí, me quieren devorar ah, los intelectuales <risa> un aplauso a los intelectuales que nos visitan <risa> intelectuales orgánicos dedicados al intelecto pues <risa> que además dedican gran parte de su tiempo al trabajo intelectual y a la batalla y a la batalla intelectual, a la guerra de las ideas, dice la nuestro gran guerra. Fidel, Padre Nuestro que estás en La Habana. Bueno, el otro día un obispo dijo aquí que, ¿cómo fue que dijo? Un obispo dijo que yo había cometido blasfemia, porque estaba parafraseando a Neruda, lo que pasa es que ese obispo creo que nunca leyó a Neruda. ¿no? O Neruda también había cometido blasfemia, es una posibilidad. De a lo mejor también, según el obispo. ¿No? Pero según, en opinión mía, pues no es ninguna blasfemia. Neruda le escribió a Bolívar, Padre Nuestro, que estás en la tierra, en el agua y en el aire. Todo tiene tu nombre, Padre, en esta Entonces yo decía... Es una blasfemia válida. Ay, ah, cuando uno dice, Padre Nuestro, que estás en La Habana, y que estás aquí, Fidel, digo yo, mi padre, sí. así es. ¡Epa! No, pero aquí no venimos a nosotros a... ¿Qué tú haces aquí? Está el gordo ¡Ah, está el gordo! <risa> Mira, lo de gordo fue, tú sabes, este, bromeando, no, no, bromeando Oye, pero eh, hemos rebajado, ¿verdad? Tú estabas gordo ¿Cómo has hecho tú para bajar? ¿El método de perucho? Hay un método que es el de perucho ¡Eh, no digas que Eso no se puede decir El gobierno <risa> El hambre que estás pasando aquí te voy a mandar una sardina de la gaviota no, el régimen me tiene de Pero este anda serio, ¿por qué este anda tan serio? Siempre sí, precios, serio, precios. Un hombre serio, ¿no? ¿Qué dice? Ah. ¿Qué? Epa, tú ayer, resulta que fíjate cómo es la cosa, ¿no? Ajá. Como yo pago todos los patos aquí Y los platos rotos Resulta que en Aló Presidente, tú saliste de asomado Como siempre <risa> Vengo yo y le doy la palabra Roberto Hernández Motoya el, ¿Cómo es el presidente eres, no? Del CELAR. ¿eh? CELAR Esta eh, prestigiosa hola, institución hola. Eh, eh, eh. Ah no, aquí, aquí sí verdad que se acabó este programa con Earle Herrera. Por ahora, por ahora. Entonces fíjate que tú lo, lo estás aceruchando. Yo creo que te estás acerruchando. E. ¿vale? Mira, dijo por ahora. Dijo por ahora, tenle cuidado a este, que lo conozco. Entonces, vienes tú y dices, no, algo así, no recuerdo bien. Estamos allá a 40 grados inaugurando la termosulia 2 que te encantaría o invitaste a debatir a estos señores intelectuales, ¿no? También son intelectuales, de la derecha, de la reacción. Nosotros somos otra cosa, ¿no? Bueno, perdón, yo no soy intelectual. Yo tampoco, ustedes, oh, <risa> no, perdón, ustedes son los intelectuales, del progresismo, del socialismo, de la revolución, etc. Entonces, yo, a mí se me ocurrió, y creo que, y, y yo insisto en esto, a los presidentes le abre las puertas, a ambos grupos, porque son dos corrientes que hoy debaten en el mundo, ¿no? Los intelectuales que defienden el capitalismo, el imperialismo también lo defienden, ¿no? Y otras corrientes de ese tipo, y bueno, y este grupo aquí de hombres, mujeres, como Fernando Buenabat o Malabat, Buenabat, Buenabad, Buenabat, ahí, ahí o todos ustedes, que Tania que la estaba viendo ahí esta mañana conversando a todos Ana Esther, ¿dónde está Ana Esther? viejos y amigos y amigas, ¡ajá! Ah, te tengo allá cerquita, y no puede faltar la Yudí, es una guerrillera, tenle cuidado a Yudí. no está el fusil, yo ¿Ah? digo Valencia yo, no, yo no cargo fusiles allá lo tengo guardado no muy lejos, ahora entonces vienen, ahora me están diciendo que yo ¿cómo es que dicen ahora? Este, estos señores que andan de visita por ahí <risa> Diciendo cosas este, Que ellos aceptan el debate Al que tú los invitaste con los intelectuales Pero conmigo ¿No? Yo no tengo problema, ¿no? Bueno, porque si van a ganar Claro <risa> Ellos van a ganar, pero eh, Corrido van a ganar oh, me van a barrer Me van a barrer, a mí siempre me barren Tú no te acuerdas <risa>